Les habla el doctor Ramón Ramírez Herazo. Y esta conferencia o disertación o conversatorio, como quieran llamarlo ustedes, era importante porque el día de mañana se va a decidir en realidad la suerte, el destino de 33 millones de peruanos. No es el problema de, únicamente del profesor Castillo. No es el problema de los señores de la oposición no es el problema de los chotanos, es el problema de todos nosotros porque todos somos parte de esta nación y lo que se está jugando en cierta medida es quién va a tener el poder en los próximos cuatro o cinco años por eso era necesario, era importante explicarles a ustedes ¿no es cierto? qué cosa es lo que puede suceder mañana y a partir de ahí, digamos, trazar alguna prognosis, a fin de que ustedes puedan tomar sus decisiones. Fíjense, la política tiene un alto grado de irracionalidad. La política no es tan racional como lo plantean muchos teóricos, muchos pensadores, muchos filósofos políticos. Les doy un ejemplo. Acá tengo el, el libro, ¿no es cierto?, de, de, de Mayate que en cierta medida es una suerte de Biblia, ¿no es cierto?, para muchos este, militantes de izquierda. Pero María Telly era un pensador, era un ensayista de en la palabra, porque es lo que él dice además, ¿no?, porque él, él fue periodista y luego entró, digamos, a, a la parte política, en, sus, en, lo, en lo que él llama, ¿no es cierto?, su, sus años de, de piedra, ¿no es cierto?, o sea, su, su prehistoria política. Él era un periodista de varios diarios en, en Lima, ¿no es cierto? Hasta que luego de hacer un viaje a Italia, un viaje muy raro a Italia, eh, viene cambiado, transformado y se adhiere al socialismo que en esa época tenía mucha influencia en Europa y en todo el mundo. Pero el socialismo de María tiene un socialismo bastante heterodoxo, ¿no? bastante raro, porque los marxistas son deterministas, los marxistas son materialistas, los marxistas este, no creen, ¿no es cierto?, en cuestiones subjetivas, en política, no creen, digamos, en la falta de racionalidad en la toma de decisiones. Pero acá María dice, ustedes pueden leer en el prólogo, ¿no?, para que vean que él también, digamos, es partícipe en cierta medida de ciertas irracionalidades en la política. Dice, mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso, dice. Y fíjense, esto es lo más importante, ¿no?, y acá se declara Nietzsche no es cierto un marxista que tiene que ver con Nietzsche y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido es el de como también conforme un principio de Nietzsche meter toda mi sangre en mis ideas meter toda mi sangre en mis ideas dice y mis juicios o sea mis argumentos no es cierto mi pensamiento mi teoría dice se nutren de de mis ideales de mis sentimientos, de mis sentimientos y de mis pasiones O sea, el lado irracional del ser humano Y eso es lo que hay pues señores en lo que mañana se va este, a ver en nuestro país ¿no? Es altamente irracional no, esta vacancia de castigo No en el sentido ¿no es cierto? político político de que esto no sea una facultad que la Constitución le concede a la oposición o a los congresistas para poder cuestionar la permanencia de un presidente cuando esté en curso, ¿no es cierto?, en ciertos cuestionamientos ¿no? de, de carácter moral. Moral no en el sentido de locura, porque alguna gente, interpretando mal, digamos, esta causal que está en la Constitución cree ¿no? que la incapacidad moral se refiere a que el presidente esté demente, el presidente este, tenga cuadros maníaco-depresivos o cualquier eh, patología digamos, que le impida digamos, mentalmente decidir la vida ¿no es cierto? de millones de peruanos. Entonces, esto es importante para que ustedes entiendan más o menos cómo mañana y pasado mañana cuando se vea la censura de este ministro este, Condori, eh, el Perú va a tener que sufrir efectos, ¿no es cierto?, de esta decisión política. Entonces, para, para ello yo creo necesario, ¿no es cierto?, hacer un cuadro esquemático a fin de que ustedes puedan seguirme, digamos, en, la, en el razonamiento ¿no? que voy a hacer. No se trata esto de una especulación, este es un razonamiento, es un análisis multivariado ¿no? que toma en cuenta toda una serie de antecedentes políticos que arrancan mucho antes de la elección del 28 de julio. Y también acá quería consultarle, ¿no es cierto?, a estos este, amigos de, del Facebook. Algunos creen que este, sería necesario que yo les este, haga diapositivas. Eso es imposible, señores, en un discurso, como el que les doy, donde mi lógica, ¿no es cierto?, va concatenando situaciones que se derivan, ¿no es cierto?, del análisis de hechos, de datos, que previamente yo he tenido que procesar, ¿no?, eh, las diapositivas, para mí, ¿no? Este, no tienen la contundencia que tiene eh, un análisis así en frío, en vivo y en directo, porque en la mayoría de casos, y se lo digo, he visto ¿no? en la experiencia docente, que la mayoría de mis colegas se limitan a leer las diapositivas, ¿no? a hacer comentarios en las diapositivas, y cuando ustedes le quitan las diapositivas este, el profesor se queda mudo, y eso no es un profesor. Pues, ¿no? Eso demuestra que su nivel cultural su nivel teórico y discursivo es demasiado bajo o no lo tiene. Entonces, este, yo en todo caso les consulto porque yo soy muy democrático. no Aquellos amigos que quieren que yo haga diapositivas, tengo cerca de más de mil presentaciones ¿no? Para, en los diferentes cursos que he hecho a nivel doctoral, a nivel de la maestría, a nivel de la licenciatura. Tengo ahí las presentaciones hechas, tengo eh, con pizarra electrónica y con todos los este, elementos de lo multimedia. Pero... Yo lo he evaluado con alguna gente, ¿no es cierto? Y eso es muy, este, muy estático, ¿no? Es muy pesado para hacer este análisis político en vivo. Y lo que ustedes quieren, si, si vale algo, lo que les digo en estos momentos, es aprender a pensar, ¿no? Aprender a razonar, aprender a argumentar, no estar ahí sentado, digamos, este, escuchando, ¿no es cierto?, la perorata de alguien. ¿no? Este, de, de, un monólogo, eso no, eso no es o, o lo que se me ocurre en estos momentos, comienzo yo a, a mirar el techo, ¿no? el cielo y, y, y, y a decirles a ustedes cualquier tontería que se me ocurra, como muchos de los que salen al, al Facebook, ¿no? y para mí eso no es serio, ¿no? eso no, no, no forma parte, ¿no es cierto?, de una formación política que la que ustedes deben tener, ¿no? ¿No? si les sirven algo lo que les digo en buena hora, pero de todas maneras este, dejaría a ustedes la posibilidad de que puedan, digamos, a través del de chat, decirme, ¿no?, si quieren diapositivas, o si quieren que continúe ¿no? en este tipo de disertaciones, es la palabra, ¿no? donde comienzo a hacer el este discurso de una manera lógica, secuenciada, espontánea, sin ningún libreto. Yo no tengo acá ningún libreto, no tengo ningún papel, no y a veces se presentan problemas como la, la semana pasada, ¿no? que hay problemas de tipo este, logístico, electrónico, y no, no, quiero, no creo que esto vaya a suceder este día de hoy. ¿ya? Entonces voy a permitirme con el permiso de ustedes, a, a, a colocar la pizarra, porque también eso es una ayuda importante, ¿no es cierto?, y, y voy marcando ahí, digamos, la, la secuencia de los datos que, quieren, que quiero, digamos, y que tienen ustedes necesidad de... Porque escúchenme bien, señores, no se trata de que yo me siente ¿no? en una silla, un sillón echado, y, y como hacen la mayoría de la gente que sale acá al Facebook, no. es, eso es, para mí, ¿no?, negativo. ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona que, que hace análisis político, ¿no es cierto?, este, tiene que estar, ¿no es cierto?, conectado, ¿no es cierto?, a la problemática de una sociedad. No es lo que, lo que dicen los periódicos, leer los editoriales, leer alguna que otra noticia. No se trata de eso, señores. Entonces, este, fíjense, el, el, el análisis es, este para mí, digamos, este concreto, claro, ¿no es cierto? Los análisis tienen que ser, digamos, este, directos para explicar un fenómeno. ¿no? Ese fenómeno es el que estamos viviendo en el Perú en estos momentos, ¿no? En determinada sociedad, en determinado país, ¿no es cierto?, con determinados actores políticos. Porque es diferente, ¿no es cierto?, lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasa en Europa en la guerra de Ucrania, lo que pasa en estos momentos en China. En el Perú, el hecho concreto es que mañana se va a ver una vacancia política del presidente de la República, y eso va a generar efectos, ¿no es cierto?, respecto a... Nuestro destino, ¿no es cierto?, como peruanos Porque formamos parte de esta república Entonces, la idea es la siguiente, fíjense Hay cinco situaciones, ¿no es cierto?, que se presentan al país Y que tienen como marco referencial la constitución Y lo que se llama la correlación de fuerzas políticas Porque para explicar un fenómeno político no es suficiente, ¿no es cierto? No es suficiente leer la constitución, los artículos Eso, eso es insuficiente hay cinco posibilidades en estos momentos en el Perú, ¿no es cierto? La primera posibilidad es que se, mañana se declare la vacancia con 87 votos, ¿no? La segunda posibilidad es que si es que la vacancia no pasa, entonces el presidente va, va a tener que retomar una ofensiva para poder salvarse, ¿no es cierto? Para poder tener permanencia en el cargo. ¿Por qué? sencillamente... Porque aguantada la segunda vacancia vendría una tercera, cuarta, quinta... O sea, son como en la guerra, misiles. Te mandaron el primer misil, no impactó, falló. Perfecto. Te mandó el segundo misil, no logró su objetivo. Te mandarán el tercero, el cuarto, de repente el quinto, digamos, impacta y te destruye. Porque esa es, digamos, este, en política, digamos, este, el balance de, de, los, de las acciones y los medios ¿no? que se utilizan para conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en estos momentos de los grupos no oficialistas, los grupos de, llamados mal llamados de oposición, de derecha, de ultraderecha y de centro? El objetivo es tumbarlo a Castillo, es decir, sacarlo de la presidencia, sacarlo del poder. ¿Para qué? Para que ellos retomen el poder. ¿no? ¿Por qué? Porque Castillo, este, con, su, con su grupo, con el, con el grupete que, que, que está conformado por cuatro bandas menores, les impiden a ellos, ¿no es cierto?, este, dedicarse a los más grandes negociados se han hecho durante los últimos 200 años entonces, la segunda posibilidad es que Castillo este, si pasa la vacancia mañana, tenga que definir, ¿no es cierto?, un objetivo que significa, digamos la disolución del Congreso ¿no? y para disolver el Congreso se necesita que se disuelvan ¿no es cierto?, o perdón, que se, eh, que se quite la confianza a dos gabinetes, o sea, una, eso se llama una crisis ministerial pero hasta donde he visto y hasta donde he podido tomar conocimiento, este Castillo no tiene claridad, digamos, en, en que ese mecanismo es perfectamente constitucional, si es que lo sabe utilizar. ¿Por qué? Porque estamos en un impasse político. Y el impasse político tiene que tener una salida política, no una salida militar. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el gran decisor de esa decisión política, valga la redundancia? Es el presidente. ¿No? Pero el presidente como no conoce, no sabe, no es, no es una persona que tenga claridad de objetivos políticos, él decide en función de lo que le digan sus asesores. Y los asesores que tiene son, son muy malos, no, en el sentido de que eh, no de maldad, en el, en el sentido de que no conocen ¿no es cierto lo que es digamos este, el juego político, la decisión política, la teoría política, la teoría del poder, la teoría del, del gobierno... Decisiones en situaciones de turbulencia política. Son gente que ha, ha venido trabajando con los anteriores presidentes, donde han fracasado, ¿no es cierto? Pero como Castillo no tiene la posibilidad de, de, de tener, digamos, este, otros este, consejeros, tiene que recurrir a ellos, ¿no? Que es lo único que le queda. Entonces. La, la, la, la tercera posibilidad que, que, que, que tenía, digamos, Castillo, y eso ya lo adelantó en una confesión, un sotoboche, ¿no es cierto?, este, el primer ministro Aníbal Torres. La posibilidad de que se adelanten elecciones. Pero eso significa, digamos, tener un acuerdo político entre el gobierno y la oposición. En esta situación del, del, del, del acuerdo político tendría que convocarse, ¿no es cierto?, a elecciones adelantadas para elegir un nuevo presidente y a un nuevo congreso. ¿No? Esa es, esa es este... por ejemplo, una, una alternativa, ¿no es cierto?, que el, pre, el premier, este Aníbal Torres, lo expresó luego de que dio su mensaje al país. ¿No? Porque señaló que el presidente iba a anunciar, o él, el presidente iba a anunciar, digamos, ese adelanto de elecciones mediante una reforma constitucional. Pero a última hora dice que, se, se arrepintió, en la palabra es arrepentirse, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está, está conectado directamente a la personalidad que tiene Castillo. Castillo no, no tiene capacidad de decisión, es un tipo muy voluble. Como les he dicho, siempre es una gelatina andante, ¿no es cierto? Hoy día te dice sí, mañana te dice no. Hoy día toma una decisión, mañana lo no cambia. Y un país no se puede gobernar de esa manera, señores, ¿no? Un país necesita tener objetivos claros acciones concretas, precisas, para llegar a ese objetivo. Porque cuando las acciones, las decisiones que se toman son inestables, el país se cae como se cae cualquier avión que no tiene, digamos, un piloto que conozca de vuelo. Y la cuarta posibilidad es la superconvivencia, ¿no? La superconvivencia, que, que una suerte de maridaje político, es la palabra, ¿ya? Entre la oposición y el gobierno de Castilla Pero eso significa corrupción porque significaría, ¿no es cierto?, la renuncia total y concreta, ¿no es cierto?, de Castillo de llevar a cabo la oferta electoral que le prometió al país. ¿No? Y sería prácticamente una traición a sus electores, y Castillo se estaría sepultando en vida, en esa posibilidad. ¿ya? Y Castillo es una persona este, que comete muchos errores. Por ejemplo, yo el día viernes, en una entrevista que me hicieron en el canal este, Nacional TV. No, dije, ¿no? Si, si me preguntan si era conveniente que Castillo vaya, no vaya a responder las preguntas. Y mi respuesta fue clara y concreta. Lo que Castillo necesitaba, ¿no es cierto? Era. Si lo están acusando de corrupto, de, de, de inmoral, de no tener capacidad moral, ustedes se pueden dar cuenta. El sentido común, le dice a ustedes, ¿no? Yo tengo que deshacerme de, de, de las cuatro bandas que están a mi alrededor y eh, tratar de darme un baño con agua bendita para tener un algo de moralidad, ¿no? Que le pueda justificar, ¿no es cierto? Como, como actor político en nuestro país. Y le dije, ¿no? Que tenía que conseguirse, ¿no? No un abogado cualquiera, porque hay más de 100.000 abogados, sino que tenía que conseguirte a un jurista, a un constitucionalista de primer nivel, y que tenga una, no solamente una alta dosis de, de capacidad académica, sino una alta dosis de honestidad. Porque eso se va a ver reflejado en la defensa que haga Y Castillo no ha tomado... Me ha escuchado, pero ha tomado una decisión totalmente negativa, ¿no? quizás por su desconocimiento. Como él no conoce quiénes son juristas acá, él no diferencia entre lo que es un abogado, lo que es un jurista, lo que es un académico, lo que es un doctor en Derecho, lo que es un constitucionalista, lo que es un politólogo. ¿no? Ha escogido al peor abogado que puede haber, digamos, en estos momentos. ¿no? Ustedes ubiquen, precisen, ¿no?, que ha tenido conexiones con, con, la, con estas bandas que, que se están investigando, ¿no? La banda esto de los Cuellos Blancos, del Puerto, la, la, la, esta, toda esta banda que, que ha participado en actos de corrupción, ¿no es cierto? De corrupción en el Poder Judicial. no este a, a, Abogado, digamos, que en lugar de, de, de, de favorecerlo en su posición, es un abogado que no termina pues de, de prestigiar ¿no? políticamente y éticamente. ¿No? y pues todavía está tiempo esta mañana no a cambiar de abogado tiene que llevarse a un jurista que tenga cierta dosis de honestidad académica y personal no a la persona que ha escogido porque es como llevar pues, a los abogados de la, de la banda de, de Pedro Chena, a un abogado que es, que es abogado de la mafia, de no ¿cómo puede ser defendido? pregunto, ¿no es cierto? por un abogado que es conocido en los ambientes judiciales que defiende casos de corrupción, defiende a corruptos, cuando él necesita precisamente todo lo contrario. ¿no? Él necesita un aval moral, un aval en, sentido, en cierto sentido ético. Y hay abogados, sí hay abogados. pero parece, eh, Perdón, hay juristas, sí hay juristas. Pero parece que Castillo, ¿no es cierto? No lo conoce o desconoce esta situación. Entonces, señores, cuarta situación y la quinta situación, ¿no? en la que estamos moviéndonos en estos momentos. ¿no? La posibilidad, si, si en un acto ¿no es cierto? de racionalidad, en, en un acto de iluminación, en la palabra, ¿no? Castillo, digamos, este, toma la decisión de restaurar la constitución de 1979, que para mí, ¿no? y para muchos juristas, le resolvería sus problemas políticos en el corto plazo. Y podría tener gobernabilidad y gobernar este país. Y en cierta medida parar, ¿parar qué cosa? Parar la ofensiva de la ultraderecha, de la derecha, que lo sí, que sí. está buscando, digamos, es, pues, este... sepultarlo en vida, ¿no? Pero parece que él no se da cuenta, ¿no?, de, de lo que está pasando en el país. No se da cuenta porque dentro, ¿no?, dentro de su... propio grupo de consejeros y asesores tiene topos, ¿no? Topos que lo están llevando, ¿no cierto?, al precipicio Y eso, bueno, cuando él se entere, cuando se dé cuenta, ¿no?, de esa situación, lo va a lamentar, pues, pero ya estará fuera de la presidencia, ¿no es cierto? Y eventualmente con 3, 4, 5 procesos, ¿no es cierto? Que le significarán, evidentemente, tener que pasar por ese calvario, ¿no es cierto? Que es el Poder Judicial durante 5, 8, 10 o 20 años. Entonces, veamos las implicancias de esto de manera secuencial, lógica. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar mañana? Fíjense, para que se produzca la vacancia, como le digo a ustedes, se necesitan 87 votos. Tiene la oposición 87 votos. Yo he dicho, ¿no es cierto?, eh, luego de hacer el análisis de los votos de la mayoría de los partidos que hay en el Congreso, todavía no los tiene. No tiene los 87 votos. O sea, porque son tres grandes bloques, ¿ya? Son tres grandes bloques. Tiene los votos de Perú Libre, del Perú Democrático, que es ese, un grupete este, montado por, este, por Bermejo para conseguir favores políticos. Tiene Juntos por el Perú, que son cuatro votos. Estos son 6 votos y acá 34, 35 votos. Porque se les ha volteado, digamos, un, se les ha volteado, digamos, este, uno o dos congresistas de Perú libre, ¿no es cierto? Más o menos acá hacen 45 votos, ¿no? Que estarían, digamos, este... Que estarían votando en contra de la vacancia. O sea, 45 menos 130 tendría más o menos 5 serían 85 85 votos es cierto? Ten... en contra pero acá no hay seguridad señores basta que se le volteen dos y tendrían los 87 votos ¿no? por el lado de los vacadores, la cosa está clara ¿no es cierto? la cosa está clara porque tiene acá Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, tiene APP, tiene Perú Podemos, tiene el Partido Morado, o sea, más o menos estos suman estos 85 votos. Y en el limbo tiene Asomos Perú. O sea, hay una diferencia más o menos de entre 5 a 10 votos, que es lo que deben estar negociándose en estos momentos ¿No? eso es lo objetivo eso es lo concreto o sea, la situación de Castillo no está todavía definida ¿no? depende y acá, este es el problema ¿no? fíjense señores, se está repitiendo la misma metodología fujimontesinista que se empleó el año 2000 acuérdense ustedes, ¿Por, ¿por qué cae este Fujimori? Fujimori cae entre otras cosas, ¿no? aparte de los videos perdón aparte de los videos ¿no? cae porque en la, en la segunda reelección Fujimori no tenía mayoría en el congreso o sea no tenía los 66 votos en esa época logró tener 60 58 votos entonces Fujimori como Montesinos decide ¿no es cierto? comprar a congresistas entonces el operativo lo, lo desarrolla Montesinos y se compra a cerca de 7 o 8 congresistas que se ponen en la camiseta naranja y uno de ellos es este Curi, Alberto Curi, ¿no? a quien Montesinos aparece dándole una primera entrega creo de 15 mil a 20 mil dólares estimada. Entonces ese es el hecho concreto objetivo, más allá de cualquier otro chisme. Entonces se abrió un proceso penal, bueno, pero eso es posterior. El hecho concreto es que la metodología es una metodología montesinista si no tengo los votos suficientes en el Congreso me compro los congresistas eso es lo que está haciendo tanto Castillo con sus operadores y la derecha ¿no es cierto? o sea, Keiko, Montoy y compañía para poder, digamos, convencer no con ideales, no con razones sino con dinero contante y sonante porque acá manda el dinero entonces esta es la primera posibilidad. El día de mañana ¿qué puede ocurrir, eh, yo este, veo, veo en duda, a pesar que el día de hoy ¿no? se ha publicado el comercio, ha publicado una noticia de que efectivamente Castillo ha mentido porque él ha negado conocer a la señora esta Carolina López, que nunca ha hablado con ella, y ha aparecido no sé, un número telefónico, que es el que usa, digamos, este Castillo. Es decir, si hubo conexión Ahora, ¿qué, qué implicancias podrá tener eso? No se sabe, de repente sale un video, un audio adicional Podría ser ¿Qué pasa mañana? Para mí, en mucho depende de lo que diga el abogado Que vaya a hacer la defensa mañana De Fujimori No, porque hay cerca de 5 o seis congresistas que no tienen la cosa clara Y necesitan que alguien le explique, no de una manera didáctica de que la vacancia no tiene fundamentos constitucionales, lógicos, éticos y políticos. Si lo logra, evidentemente va a hacer dudar a ese congresista al momento de marcar. ¿Ya? Esa es otra posibilidad concreta. O sea que la, la vacancia no está definida. ¿Ya? La vacancia es una situación que... Muchos dicen que no va a haber vacancia, pero eso es un juicio apresurado. ¿Ya? Mañana se define esto a la hora que se lleva a votación, digamos, este, esta decisión. ¿no? Hasta el último momento, digamos, este, puede pasar muchas cosas. Presiones, coacciones, extorsiones, pagos. ¿ya? Así es que Castillo que no se sienta seguro ¿no? con lo que va a pasar mañana. Si Castillo no es vacado, él tiene que tomar una decisión. ¿no? Si va a seguir este proceso, ¿no es cierto?, de arrinconamiento de parte de la oposición, o él va a tomar alguna decisión para poder hacer frente, digamos, al ataque de estos grupos de derecha. Porque él tiene, él tiene, escuchen, él tiene en contra una situación, digamos, que es claramente objetiva, ¿no?, que, que es este, la situación económica del país. ¿Cuál es la situación económica del país? Es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque ustedes están viendo que la mayoría, de, la mayoría de peruanos está sintiendo, ¿no es cierto?, en estos momentos, está sintiendo en estos momentos el alza, ¿no es cierto?, de los combustibles, el alza de los alimentos. Pregunta: ¿a quién beneficia esto? Que esto es un hecho objetivo que no puede controlar castigo. Evidentemente esto favorece pues, a, la, a la oposición, ¿no? porque la oposición tiene dos objetivos claros, ¿no es cierto? Vacarlo y si en el intento no lo puede hacer, hay que desgastar O sea, hacer ingobernable el país. ¿Hasta cuándo? Hasta que Castillo sea vacado. O sea, fomentar la anarquía. esta es una situación objetiva que Castillo no puede controlar por más discursos que dé por más que se disfrace de campesino se vaya a Puno o Cusco por todo el Perú porque acá lo que decide es el estómago ya, el pueblo no entiende de discursos, de palabras que no significan digamos este, que su situación mejore entonces Castillo tiene algún tipo de posibilidad de contrarrestar esta situación, es bien, es bien difícil. ¿Por qué? Porque él ha renunciado a hacer la reforma del modelo económico y se ha pegado ¿no es con, el, con el primer ministro a mantener el modelo económico neoliberal. Entonces, ustedes le dirán, ¿y qué importancia tiene esto? Perdón. ¿Qué importancia tiene esto? Pero, pero eso es lo que va a decidir, ¿no es cierto? La estabilidad del régimen. Si esta situación económica de desastre, ¿no es cierto?, se complica, se agrava, porque esto tiene como uno de sus este, causantes uno de sus factores determinantes la guerra de Rusia con Ucrania si la guerra se prolonga entonces la situación de, de Perú y de América Latina va a empeorar. el problema no solamente lo tenemos nosotros en Chile lo tienen en Argentina lo tienen en Venezuela lo tienen en Brasil lo tienen en México, lo tienen en Ecuador o sea, de lo que dure la guerra lo que dure la guerra este, de Rusia, se deben tomar muchas decisiones. Puede hacer algo el gobierno de Castillo, puede hacer muchas cosas. Pero como no tiene asesores, el señor está ciego. Pero yo no le voy a decir lo que tiene que hacer porque... Que pague sus asesores. Pero para mí, esta situación económica es manejable, ¿no es cierto? Es controlable para evitar, ¿no es cierto?, que la oposición lo utilice para tumbarlo. Si no hace nada, eso va a sumar a la estrategia de la oposición. ¿Qué hace la oposición? Tiene el uso de todos los medios, el TV, radio, diarios. tiene las encuestadoras, ¿ya? Tiene los opinólogos y tiene todo un, un grupete, ¿no es cierto? De, financiado, ¿no cierto? Por un grupo de poder por la Confi y todas las corporaciones para llevar a cabo esta oposición por meses y meses y no se van a alcanzar tiene, tiene dinero para financiar movilizaciones artificiales ¿no? como los corzos de Wong que se repiten en todas las marchas que hace la oposición en campo de mar o sea, ellos tienen esa capacidad, tienen esa posibilidad entonces esta situación económica juega en contra ¿No? porque acá hay un principio político, no todo el que gobierna, todo el que administra no es cierto un país, desde el primer día en que toma el poder, toma el gobierno, se va en una situación de desgaste, o sea, este es el primer día, ¿no? con 65% de, de, de aprobación, y conforme pasa el tiempo, el gobernante va en caída. Acuérdense, en la época de Toledo, Toledo llegó a tener este 6% de aprobación, al año y medio ¿no? de, de ser presidente. Castillo está más o menos en el 30% de aprobación. O sea, tiene en su contra 65-70%, que es un porcentaje bastante elevado. Eso es objetivamente. Entonces, este, si tienes el gobierno, tienes el presupuesto, tienes el poder, no haces nada, sencillamente es que eres un mal político. pues, ¿ya? Porque te estás enredando en asuntos domésticos, en asuntos trascendentes en asuntos de callejón en asuntos de poca monta en asuntos de pagatera que nos perjudican a nosotros los peruanos porque nosotros le pagamos a los ministros nosotros le pagamos a los asesores con nuestros impuestos, le pagamos a Castillo le pagamos a todo el aparato que tiene y en ocho meses de gobierno el país se está hundiendo Ya, en esta guerra que enfrenta a Castillo no a los comunistas, no, no, no a la un supuesto gobierno comunista, porque esa es una estupidez que, que, que repiten toda esta gente de Huilax, que lo hace este, dolosamente, que lo hace para poder, este, para poder este, desorientar a la opinión pública. Hacer creer ¿no? que, que este es un gobierno comunista, este es un gobierno comunista, este es un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? De la misma este, catadura que el de Vizcarra, que el de Sarra. están en esa onda, o sea, hay una continuidad. Y el Perú Libre y el cerronismo es un factor, digamos, este, colateral. ¿no? Que también, digamos, este, se han dejado llevar por esta onda neoliberal, ¿no? enredados en sus procesos que tienen en Huancayo, ¿no? este, sin cuadros políticos a la derecha. Entonces, ¿qué va a hacer Castillo? Para mí, muy poco. ¿no? Muy poco porque no tiene la capacidad, no tiene el aparato. No tiene los cuadros, no tiene los medios, no, no tiene nada. A pesar, a pesar de que es el presidente y tiene todo el poder ejecutivo en sus manos. Ahora, en, verdad, en verdad, él no sabe lo que tiene. ¿No? Y si sigue en ese plan, si sigue ese, ese curso, eso se llama curso de acción, evidentemente, este, tarde, o, tarde o temprano, este Castillo tendrá que caer. ¿No? Y acá pues está la. Acá aparece ¿no? la inteligencia ¿no? de, los, este, de los grandes estadistas, de los grandes políticos, ¿no es cierto? Que frente a situaciones adversas, negativas, saben manejar las situaciones, digamos, y salen adelante, a pesar de que los problemas sean muy graves. Eso lo han visto ustedes en, en, en, en Occidente, ¿no? Lo han visto este, en España, lo han visto en Alemania, lo han visto en Italia, hasta en Estados Unidos igualmente, ¿no? en periodo de guerras, ¿no es cierto? Mundiales. Luego de Perjaro, todo el mundo pensaba que el país iba a ser de, esa, de, ese, de ese bombardeo perjado digamos, eh, iba Estados Unidos a, a, a bajar, digamos, en su determinación de, de ir a la guerra, ¿no? pero al contrario, fueron con más fuerza, ya las, las razones se las el otro día. Entonces, esta disolución del Congreso lo va a hacer Castillo, yo lo dudo. Y acá viene la psicología, ¿no? Porque Castillo es una persona introvertida, es una persona, este, un mitómano, que no tienen la capacidad de... Eso se llama capacidad de ensimismamiento, ¿no es cierto? O sea, eso significa, ¿qué cosa? Direccionar el curso de las cosas. Eso lo tienen pocos políticos. ¿ya? Que saben, ¿no es cierto? Que lo, lo, lo, lo, las situaciones se pueden, digamos, este, direccionar, se le puede dar un sentido distinto. Pero él no va a tomar la decisión. No tiene la capacidad más de hacerlo. Y no tiene, digamos, este eso se llama este no tiene el querer, él no tiene miedo de enfrentarse, digamos este a la posición y plantear una disolución, no es porque no, no es porque sea demócrata, es una mentira, ¿no? Es una persona que se, se, se muerde la, las uñas, ¿no? Porque para plantear la disolución del Congreso tiene que tener un talante, ¿no? Y decidir contra la corriente, contra todo lo que se supongan, y aceptar las consecuencias finales de esa decisión. Castillo no lo va a hacer. O sea, esta cuestión de la disolución del Congreso, para mí es una disolución que Castillo no lo va a hacer. Que es Por eso que Aníbal lo dijo, ¿no? este es un dato que yo no estoy inventando, ¿no? que Castillo ese día de la, del mensaje iba a anunciar el adelanto de elecciones ante la situación del impasse. Fíjense, adelantar elecciones. O sea, toma la decisión en función de lo que él cree, ¿no es cierto?, lo mejor para él. Y no le interesan los grupos políticos que lo llevaron al poder. No le interesa, digamos, lo que, los efectos que pueda tener sobre el destino de los peruanos. Adelantar elecciones es una buena salida? Depende ¿Depende de qué? Depende si eso adelanto elecciones Es un acuerdo político donde se va ¿No es cierto? Se va el presidente Y se va todos los congresistas ¿Qué cosas nos están diciendo hoy? Nos están diciendo Sencillamente, bueno, acá hay una situación De empate político El presidente no puede gobernar Y la oposición no lo puede tumbar Van a seguir así los cinco años entonces, el único que puede decidir, como les expliqué alguna vez, en estos, en estos casos no es el Tribunal Constitucional. Las Fuerzas Armadas casi siempre han intervenido en estos casos de empate político, ¿no es cierto? Eso se llama de crisis política. Porque como hay empate, eh, ninguno de los dos puede imponerse sobre el otro. Alguien tiene que decidir. Y anteriormente, ¿no es cierto? Decidía la Fuerza Armada, ¿no? Daba un cuartelazo, un golpe de Estado y se acabó. Así fue el año 30, el año 31, así fue el 48, así fue el 62, así fue el, el, el, el 68, que fue el último, y el 5 de abril, como de autogolpe. Si es que se va, el presidente, los vicepresidentes, si se van los congresistas, lo que estamos haciendo es sencillamente borrón y cuenta nueva. Pues el pueblo se equivocó, pues elegimos mal, ¿no? Elegimos muy mal y el pueblo, como es el dueño del poder, la fuente del poder, es el que tiene que decidir. ¿no? Acá, no, acá no funciona eso de que se vaya el presidente y que se quede este congreso. No, porque eso sería una estafa. Dejar a este congreso, digamos, este. integrado por este por esta. este grupo de impresentables con honrosas excepciones que se han dedicado, miren, ocho meses y no han legislado. pero han ha gastado más de 100 millones de soles durante estos ocho meses. ¿Para qué, eh? Perdón, 100 millones de soles. En estos ocho meses, este congreso nos cuesta más o menos 400 millones de soles. ¿Para qué, eh? ¿Qué leyes ha sacado a favor del, del pueblo? Los ocho meses han estado en ese tipo de reyerta, de peleas, de broncas, y si hay una nueva elección... El pueblo no debería votar por ninguno de estos partidos que ha integrado este Congreso. Porque son unos partidos fracasados, son unos congresistas fracasados, que solamente les interesan sus intereses de grupo, sus intereses personales, y no les interesa o sea, el interés colectivo público de 33 millones de peruanos. De muchos amigos, de muchos hermanos, muchos compatriotas que se mueren de hambre, que no tienen trabajo, que no saben qué hacer con sus hijos, que han terminado el de secundaria, que no tienen educación, ¿no? y cuya única posibilidad es salir del Perú, migrar del Perú, como única tabla de salvación. Entonces, si se van, se van a ir todos, ¿no es cierto? Y ustedes, este, amigos, van a tener que educarse, porque sería imperdonable, ¿no es cierto?, que ustedes vuelvan a cometer el mismo error de elegir a esta misma gente que han demostrado en ocho meses que son unos incapaces, que son unos este, sujetos que no les interesa para nada, por ¿no cierto, el pueblo del Perú. Ya, entonces, esto podría ser una salida. ¿Es, es, es posible, es probable que se llegue a ese acuerdo político? Lo veo difícil, aunque no imposible. ¿Tiene antecedentes, tiene precedentes? Sí, el año 2000. Acuérdense, cuando se descubrió lo, lo de Curi, la compra de, de, de los congresistas, y la renuncia, digamos, por fax de Fujimori, se adelantaron las elecciones. ¿no? Porque Fujimori había sido reelegido de forma ilegal, y constitucional del 2000 al, 2000, al 2005. Pero en el 2000 se decidió, digamos, acordar ese mandato y se convocó a elecciones para el 2001. O sea, el periodo de 5 se convirtió a periodo de menos de un año. Y Toledo fue elegido presidente en esas elecciones ¿no? posteriores. Entonces hay presidentes y hay presidentes, pero el problema es acá político, no es jurídico, constitucional. ¿Tienen la capacidad, los congresistas, de renunciar, digamos, a, a su mandato, a su elección para salir de este empate, de esta situación de impasse. Lo veo, lo veo difícil. La cuarta salida, o la quinta salida, ¿no es cierto?, es la superconvivencia. Que, que Castillo, ¿no es cierto?, en acto de locura o... Elección al pueblo, ¿no es cierto? Y llegue, llegue, llegue, llegue a un, a un negociado, a un acuerdo con toda la oposición. O sea, ya no se van a pelear. Lo que van a hacer es repartirse el poder, ¿no?, repartirse el dinero, el presupuesto, las licitaciones. Eso se llama superconvivencia. ¿Y hay rastros, hay huellas de esa situación? Sí. ¿No? El que es el cabecera, digamos el ariete es Hernando de Soto. Hernando no, de Soto, que es un gran lobista, ¿no es cierto?, internacional, conocido, está persistiendo, digamos, en convencer a, a Toledo para armar un gobierno de la superconvivencia, con tecnócratas y gente de derecha, ¿no es cierto?, y por eso que ustedes ven que Avanza País y Renovación Nacional están en este, en este pulseo, ¿no es cierto?, a ver si de repente... De este, Castillo se voltea, digamos, deja de lado a Perú Libre, a los que lo eligieron, y se pasa a otro bando. ¿Existen precedentes? Sí. Es lo que pasó en el año de 1990, acuérdense ustedes. Dos grandes bloques como ahora. El bloque neoliberal, de ultraderecha, el bloque fascista, comandado por Mario Vargas Llosa con Fredemo, donde estaba la acción Popular, el Partido Popular Cristiano, Libertad, y toda la derecha y ultraderecha conservadora del país cuyo programa era el programa económico neoliberal, ¿no es cierto?, de destrucción del Estado, despido de trabajadores, privatización de empresas, ese era es su Eso es lo que Barca, eso lo, lo públicamente lo, lo dijo. Y por otro lado, el otro bloque, ¿no es cierto?, donde aparece, aparece el chino, este Fujimori, apoyado, digamos, por lo que quedaba en ese momento de la izquierda, ¿no? apoyado por este, en esa época ¿no? por los intereses de la y apoyados ¿no por los informales, por los desempleados, por los pobladores que creían, y fueron este, convencidos con un lavado cerebral de que el chino o japonés este, que aspiraba a la presidencia podía traer inversión, ¿no es cierto? podía traer acá la fábrica de Toyota, de Nissan, y que el pueblo sería grande con un japonés que sería presidente. O sea, con su lema de honradez, tecnología y trabajo. Y el chino en esa época en la campaña dijo ¿no? que no iba a despedir a ningún trabajador, que no iba a privatizar ninguna empresa, que iba a continuar con la política de redistribución. O sea, eran dos opciones conocidísimas. ¿Qué pasó? Cuando ganó, digamos, este Fujimori, en menos de 40 días, el equipo ¿no es cierto? de Vargallosa comandado por Hernando de Soto, Carlos Boloña, Augusto Blacker Miller, Juan Carlos Otrofado Miller. Estos, ¿no? bajo la protección y la tutela del Fondo Monetario y la Banca Mundial, se pasaron al bando del chino. Y lo dejaron este, a Margaro solo. Y el chino, como no tenía nada, como, como sucede, sucede con que esto, no, no tenía programa, no tenía nada. el chino. Este, Fue ocupado, ¿no? fue aislado políticamente en el circuito militar por montesinos y económicamente por este grupo, ¿no es cierto?, de neoliberales, ¿a fin de qué? A fin de que él dé un vuelco de 180 grados. Y el chino se convirtió en el presidente neoliberal, aceptó, adoptó el, el, el programa de la gallosa, y eh, eso fue el Fujisho, y le dijo pues, a sus electores, digamos, este, los traicionó, pues, ¿ya? Eso puede suceder con Castillo, yo creo que es probable eso. Ya, es, eso es probable. Y en eso está trabajando Hernando de Soto, está trabajando con Julio Velarde, del BCR, con la CONFIE, con todo el grupo de derecha, que est están cercando, cercando, copando, digamos, a Castillo. Ya. Y cuando llegue el acuerdo, ustedes van a ver que los medios de comunicación van a cambiar, ¿no es cierto? Van a hacerle loas a Castillo, van a, a cesar, digamos, el ataque. Entonces, esa superconvivencia para mí es lo más es una de las situaciones viables ¿cierto? y el otro camino el quinto camino que tenía este eh, Castillo de, era restaurar la, restaurar la constitución del año 79 lo puede hacer lo va a hacer eh, yo personalmente creo que esa es la mejor decisión que debería tomar Castillo porque su costo político es casi cero el costo económico es casi cero. Porque no se van a las grandes empresas transnacionales del Perú, señores. Porque ellos serían locos, ¿no? De, estamos en una época de boom minero, el cobre. A más de 1.200 dólares la tonelada. Eso jamás se ha visto. Están ganando plata como ustedes no se imaginan. ¿Ya? Eh, esa constitución no es comunista. Así que no a, tampoco es chavista. No, no es una constitución por cubana o que viene de, de China. No, no, no, no, señores. ¿Ya? O sea, no tienen argumento para poder invalidar esa Constitución. Entonces, este, esa es una buena decisión, sabia, ¿no? que podría tener este Fujimo, este Castillo si es que quisiera resolver este problema político y poder llegar al año 2006, 2026. Podría gobernar tranquilamente con esa Constitución. Que tiene una cláusula pétrea imprescriptible que en otra disertación les podría explicar, ¿no es cierto? El Perú, digamos, este, podría ingresar a otra situación, digamos, de bonanza. Y no es como muchos dicen, ¿no? Pero si esa constitución, este, idea de la torre, este, llevó al Perú a la, a la hiperinflación mentira, falso, de Ana García, falso, porque esa constitución empezó a regir el, el 28 de julio de 1980, y fue promulgada por Fernando Belaunde, de Acción Popular que en ese momento era el presidente y el problema de, de la García de la hiperinflación del año 90 no fue, no fue consecuencia de la constitución del año 79 ese problema venía de mucho atrás, desde el año de 1971 cuando se produce el, el problema de la inconvertibilidad del dólar ¿no es cierto? de la, de la guerra este, de los judíos con los árabes donde se decreta el embargo petrolero y se produce todo el problema de la deuda externa. No fue el problema de esa constitución. Y tan cierto es esto de que la UNDE, el año 70, no el año 1983, o sea, el segundo o tercer año de gobierno, él dejó, ¿no es cierto?, de pagar el íntegro de la deuda externa, porque no tenía plata. No había plata en el presupuesto. ¿Ya? Y siguió con políticas... Sí, sí que le aplicaron suministro en esa época de Energía de Minas Manuel no Ulloa, ¿no? y que luego derivaron, ¿no es cierto?, obligaron a Alan García, o sea, le empaquetaron, le embalsaron todo el problema económico del de los 80 al los 85, y el año 90, el año, perdón, 85, cuando García asume el poder, ¿no es cierto?, como él tenía taponeado, este, tenía la olla a presión, en lugar de decirle la verdad al pueblo, el 85, el 28 de julio, en el Mensaje a la Nación, él prefirió aplicar políticas de tipo heterodoxa, ¿no es cierto?, para favorecer a lo que se llamaba en esa época, los dueños del Perú eran pues este, los 12 apóstoles. Para favorecer a ellos es que Alan García, digamos, les concede el dólar MUG, les concede este, créditos, pensando García de que los grandes empresarios ¿no? eran patriotas, eran nacionalistas, y que con esa plata que le iban a dar, por parte del Estado en ellos iban a invertir y iban a desarrollar industria en el Perú no, y acá pues es por eso que Ana García no se acuerda de eso y en una de sus famosas frases él dice ¿no? en política no se puede ser ingenuo ¿de dónde viene eso? viene pues de la de la gran este ¿cómo, le, cómo lo llamaba Fujimori? de la gran yuca que los grandes empresarios digamos este le pusieron digamos el año 85 todo el dinero, todos los créditos que le dieron a los grandes empresarios, a los 12 apóstoles, ellos se lo llevaron fuera del Perú. Lo pues, pusieron en cuentas en el extranjero, ganaron intereses en países fiscales. Cuando Alan García, ¿no?, se da cuenta que la economía del Perú está implicada, que no hay inversión, que no hay nueva industria, que, que el Perú está mal, es que él en venganza, ¿no es cierto?, de esa, de esa situación, es que decide estatizar la banca. No lo hace porque sea nacionalista, comunista, socialista, como estúpidamente dice alguna gente, no, no, no. Esa fue una venganza personal, ¿no es cierto?, ante la decisión de los grandes empresarios de haberse burlado de García. Como García era un, tipo, era un tipo muy negativo, ¿no?, pero él no miró las consecuencias de eso. Al hacer esa nacionalización que quedó a medias, lo único que provocó fue, es una medida política que no tenía nada que ver con la constitución del año 79, lo único que Ana García consiguió fue que los grandes empresarios pararan todas sus inversiones, sus proyectos empresariales hasta el año 90, en la que se debería cambiar de gobierno. O sea, se cortó el flujo de capitales, el flujo de inversiones, ya no hubo más este, proyectos. El 88, 89 y 90, si el producto interno cayó, no como consecuencia de la constitución, sino como consecuencia de una mala política económica, de una mala política Monetaria, porque Alan dirigía todo, ¿no? Era todavía muy joven, digamos, este, era, era un voluntarista, él creía que él podía manejar el país cuando no sabía nada de economía, ¿no? Pero nos llevó a nosotros a ese desastre. El desastre fue una mala gestión, un mal gobierno, mala política económica de García y de todos los apristas que tomaron el poder, ¿ya? O sea, no fue consecuencia de la constitución del año 79. Y de ese pretexto, en el año 90, todos los neoliberales que regresaron con Vargas Llosa, todos los neoliberales que regresaron luego de haberse fugado el año 87 con García, coparon a, a Fujimori. Y lo primero que ellos dijeron, ¿no? lo tenemos al chino acá, y lo que debemos hacer para recuperar la plata que no hemos ganado en estos últimos cuatro años, es hacer otra constitución, que nos dé patente de corso, que nos dé libertad total, que cree contrato de ley, a fin de qué? De hacer todas las, todos los negocios que quieramos, sin que el Estado pueda intervenir. ¿no? Y sin que el Poder Judicial pueda intervenir. Y de esta manera, digamos, este, ellos veían que eso no lo podían hacer con la Constitución del año 79, que era una Constitución que no permitía ¿no es cierto? el saqueo de la manera como lo hicieron después con Fujimori. Al contrario, ¿no? esa constitución era un escollo, era una muralla contra los actos antipatrióticos de, esta, de estos grupos de poder. ¿no? Y Fujimori optó, ¿no? presionado por estos grupos y por el Fondo Monetario, ¿no es cierto? la decisión de cambiar la constitución no era de una manera normal mediante la reforma constitucional, sino la única manera de hacerlo era, digamos, mediante golpe de estado. Esa fue el, lo del 5 de abril. No fue por la cuestión de la, de la ropa donada, del escándalo de sus mujeres, eso fue una cuestión colateral. El problema era los negociados que se aperturaban con una nueva constitución neoliberal que les permitía saquear el Perú sin ningún tipo de control y cortapiso. Y eso fue lo que hicieron con la Constitución de tres que es una constitución entreguista, ¿no? que fue hecha por los grandes estudios en el, en el Servicio de Inteligencia Nacional, donde participaron todos los este, grupos económicos y lo hicieron a sus intereses. ¿Ya? y que luego se, se se fragó, digamos, un referéndum fraudulento para tratar de darle algún viso de legalidad a este documento, ese documento del año 93 es un documento espurio, irrito nulo que por lo tanto no puede servir el este, es al interés y que no le puede servir a los terremios peruanos entonces, señores, la cosa está clara este, mañana es un poco difícil que faltan votos para que se quede la vacancia pero lo que sí va a pasar es la censura al ministro este, de salud, Condoy. Ahí sí tiene los votos, no tiene 75 o de votos, es suficiente 66. Pero para vacancia necesitan 87 votos como mínimo. Pregunta, ¿terminará el problema político el Perú el día de mañana si es que no hay vacancia? No, el problema va a continuar y se va a agudizar. así si es que estamos avisados, ¿no es cierto?, para poder... Este, entender que ¿no? el problema del Perú, el problema político del Perú, es un problema estructural, es un problema que no va a tener este término en este periodo. Y en todo caso, ¿no es cierto?, la salida más lógica, más racional, es que se convoque al pueblo la fuente del poder para poder definir, ¿no es cierto?, un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema político que nos permita a nosotros, ¿no es cierto?, como país, salir hacia el desarrollo económico, porque con esta constitución, con estos actores políticos, no tenemos ninguna posibilidad, ya, entonces este, voy a hacer un break para poder este, contestarles las preguntas que ustedes quieran, ¿no?, a continuación, y me dicen por favor, si ustedes quieren que les plantee yo estas cosas este, por diapositiva, ¿no?, o tratar de hacer el discurso de esta manera con ustedes, ¿no?, de una manera razonada, de una manera argumentada, para eh, que el análisis político sea más claro. Ya, yo no, no, no, no, no, no creo yo que el, la diapositiva sea el medio adecuado. Es, es, es, es, es escuelearlos a ustedes, ¿no es cierto? Y el pues es para gente de muy, bajo, muy baja capacidad intelectual, ustedes tienen capacidad intelectual, o sea, ustedes pueden leer. cuando yo hago una flecha, hago un direccionamiento de un círculo, eso significa algo en el lenguaje comunicacional, cuando yo marco con rojo es porque eso es importante. ¿ya? Entonces, este, conclusión, ¿podemos salir del problema? Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que va a definir esta situación. En las calles yo lo dudo. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de movilización. Y además, este, yo no soy partidario de, de generar Violencia. Yo creo que lo que manda acá son los votos. Un voto consciente, un voto razonado. Saber a quién se escoge, a quién se lleva, ¿no es cierto?, a la máxima magistratura, para que gobierne, ¿no es cierto?, para que nos lleve el desarrollo, para que cree empleo, trabajo, para que haya inversión, para apoyar a los empresarios, a los microempresarios, a los empresarios, para la educación gratuita. A miles de jóvenes. ¿no Yo como maestro universitario digo que es factible la, el ingreso libre a la universidad, sí, pero bajo otro supuesto, no el que temáticamente Castillo quiere aplicar, porque uno sabe lo que es una universidad. Yo tengo 30 años como docente, yo sé cómo opera, cómo se puede hacer esa educación gratuita para que los jóvenes que no tienen acceso a la educación superior puedan labrarse un futuro distinto, diferente. ¿No? un gobierno Se elige un gobierno que nos garantice el derecho a la salud, con medicinas gratuitas que nos dé seguridad, ¿no es cierto?, contra la delincuencia, para poder vivir en paz, tranquilo, para poder salir a los parques, para poder caminar con nuestra familia, por las calles, y no estar esperando, ¿no es cierto?, que, que venga por ahí un asaltante y nos quite el celular o el reloj. No crear empleo, ¿no es cierto?, empleo para esos 300.000 jóvenes que salen cada año del, del colegio o de la universidad, y a los desempleados, a los hermanos informales, aquellos que quieran hacer empresa acá en el Perú, ¿no? y a todos aquellos no que crean no que... El, que, que hay salidas si hay salida, no, todo está fregado, señores. Lo que hay que hacer es meter a la cárcel, ¿no es cierto? Así, sin contemplación, sin miramiento, más o menos calculo que son 2.000 más o menos funcionarios. los metemos a la cárcel, cortamos de raíz todo, estas, todo este cuadro. Tienen que ir a la cárcel congresistas, presidentes, ministros, militares, policías, jueces, fiscales. ¿Por qué? Porque todo es una red criminal, que ustedes no la conocen. Yo la conozco, ¿por qué? Porque yo... Ejerzo, participo de la vida este, pública, sé cómo se mueven estos siglos. ¿No? ¿Y se puede hacer, se ha hecho, claro que sí se ha hecho, en otros países. ¿No? Lo que falta es decisión política. Que un grupo de peruanos honestos, nacionalistas, ¿no es cierto? Que, que, que quieran al pueblo, que defiendan al Perú, que sean peruanos de verdad, que sean patriotas, porque esa es la categoría, necesitamos a gente patriota, quieran. Digamos, este, darle una salida a nuestro país. ¿no? Y para, para que ustedes vean ¿no? que, que, que el Perú es un país muy rico, es una, es una, una potencia en recursos, ¿no es cierto? Pero ¿qué está haciendo Saquea hasta ahora? ¿Por qué? Porque ustedes, la mayoría de ustedes, lo permiten cuando eligen a todos estos farsantes que están acá en, la, en el gobierno. ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? tenemos que educarnos políticamente, tenemos que aprender a escuchar, digamos, y cuando tomemos la decisión de llevar a otras personas al poder. Saber, digamos, que esa persona nos puede a nosotros llevar a otra situación mucho mejor que la que nos encontremos. Entonces, hago un break, señores, para poder este, contestarles las preguntas. Gracias. A ver, ahora sí empecemos. Preguntas cortas para respuestas concretas. Ya, a ver... Las personas de hoy no quieren preparar lo que son un corrupto, este, Hay un miedo que hay que romper, pues, ¿no? Nos dicen que la política es cochina, que es sucia, justamente para que ellos sigan pues, este, manejando a, al Perú, ¿no? Eso es lo que no debemos permitir nosotros. Nosotros tenemos que ser claros en esto. Yo al menos tengo claridad en esto. ¿no? Hay, hay que fomentar, ¿no es cierto? Que mayores peruanos se involucren en, en, en la política, ¿no? Y de esta manera conseguimos que sean conscientes, ¿no es cierto? De que ellos tienen derecho a gobernar. ¿no? Los municipios, la, las regiones. El Congreso del Poder Central. Que el me dice, ¿es posible el ingreso libre? Claro que sí, se lo estoy diciendo. Yo tengo un proyecto, un plan, ¿no es cierto?, que he trazado con otros académicos. Es factible, pero hay que saber, pues señores, hay que saber. Por ejemplo, San Marcos tiene capacidad para poder este, tranquilamente este, ingresar a... Ahorita, ahorita ingresan 5.000, 6.000, eh, a 50.000 este, estudiantes. Pero tiene que haber presupuesto, tiene que haber... Este, Mayor capacidad, digamos, este logística. Tiene que haber este mayores docentes. Se puede hacer, se puede hacer. Sino que, este señor, este eh, Castillo pues jamás ha pensado en una universidad. No sabe lo que es hacer vida académica. Usted ¿no? ha visto ¿Ese, ese certificado que le ha dado Vallejo, que es un certificado trucho. ¿no? Debería explicar esas cosas. ¿no? ganar al Perú. A ver, ¿El Castillo es neoliberal. No, es, que es un neoliberal. Es, es ese es el problema que tienen ustedes que educarse, ¿no es cierto? El hecho de que esté en el gobierno este Castillo con Perú Libre, ¿no? Este, y el hecho de que la oposición sean neoliberales, conservadores, fachos y todo lo que usted quiera, no significa que Castillo no sea, no, sea comunista, no, no. ¿Cómo ustedes detectan, no es cierto, rápidamente que es un neoliberal? Pregunta, ¿está de acuerdo con este modelo económico que está en la Constitución? ¿Lo ha cambiado, lo ha modificado? ¿Ha nacionalizado alguna empresa? ¿Ha hecho algo en favor del pueblo? No, pues ese es un neoliberal, pues. ¿Ya? Vamos a ver. ¿El alza de los productos es demasiado es producto de la guerra? Todo no, no. Todo le echa la culpa a Castillo. No, no. Eh, los productos, este, el alza de los productos se debe a tres factores. Los factores internos en la mala política económica de Castillo. ¿No? Y él se puso el cuchillo este, con cerrón al nombrar al señor este, culo Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, eso lo vengo diciendo hace ocho meses. El principal Judas, ¿no es cierto?, el principal traidor que tiene Castillo, digamos, el principal topo era Velarde, y era, le iba a sabotear toda la economía. Y lo que estamos viendo es consecuencia de la elección de Velarde en el Banco Central de Reserva. Unido a eso está la guerra de Ucrania, que es un factor exógeno. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania ha subido el, el, el precio de los combustibles, los commodities que tienen que ver con los... Este, Alimentos, o sea, harina, este, el, el, el trigo, ¿no? es lógico que, que haya subido, ¿por qué? Porque hay una situación de, de relativa escasez. ¿no? Como nosotros no producimos eso, por ejemplo, hay, hay un problema de política alimentaria. Este, Castillo es tan, es tan incapaz, ¿no es cierto?, que lo primero que debió hacer el 28 de julio es trazar una, una línea de, para romper la dependencia alimentaria, o sea, una política alimentaria, in, invertir en la sierra, en la pequeña agricultura. Porque nosotros podemos producir trigo, no en la escala como produce Argentina, o Rusia, o Ucrania, no, no, no. Pero podemos, y podemos plantear productos alternativos. ya Eso debería ser. Pero no lo ha hecho ni lo, ni lo va a hacer, pues. ¿Qué dice acá? Que Castillo escoja gobernar con la Es posible eso. Ya les he dicho, ya. Tienen el caso de Fujimori, es posible. Tienen el caso de Humala, con la hoja de ruta. A Humana también, los, este, los mismos grupos de poder, digamos, lo, le, le, le hicieron hacer un grupo un, un giro de 180 grados, pero ¿pues acuérdense ustedes, o sea, eso no es, no es nuevo, que, que, lo, que lo tuerzan a, a Castillo, que lo doblea a Castillo, eso no es, no es novedad, ¿no? Castillo se muere de, me, de miedo, Castillo se muere de miedo, se, el 79 tiene el 80%, eh, dice acá, la Constitución de tiene el 80% del de 93 es al revés, la Constitución del año 93 es una copia, ¿no es cierto?, en cerca del 90% de la constitución del año 79. Es una copia y es una, una carta mutilada porque se mutilaron 100 artículos. O sea, todos los grupos de derecha de poder eh, cortaron 100 artículos de la constitución del 79. ¿Por qué? Porque eran muchos derechos sociales, muchos derechos económicos a favor del pueblo. Y el 10% restante sí es creación de ellos. ¿Ya? ¿Qué cosa es por ahí? Es el modelo económico neoliberal que está en el, en, en el, en el capítulo del ritmo económico. Eso lo crearon este, los neoliberales. Boloña y compañero ya con Hernando de Soto porque ese era la madre del cordero pues ese 10% porque con eso sacaban el país aplica el artículo 307 doctor, ¿seguirá subiendo el gas? sí va a seguir subiendo, mientras dure la guerra, en Ucrania. Ya acá John Lee dice ya tienen 85 votos, no, esa es, es especulación de, de John Lee, pues, hay que trabajar sobre el dato, acá el único que podría voltearle la, asegurar la, la vacancia, sería Cerrón si Cerrón ordena que 5 o 6 voten por la vacancia ahí sí, estás echada la suerte pero no sé pues hasta qué punto este Cerrón tendrá, digamos, esa convicción ¿no? de, de, de vacarlo, ¿no? ¿Por qué Lima se acapara el gas de camisea? Ah, sencillamente porque es un gran negociado pues de las empresas estas extranjeras que con Cuchis lograron meter los tubos, Desde el Cusco hasta acá, hasta Melchorita Y de ahí exportarlo, cuando el gas no ha salir acá del Perú, ¿no? Eso es lo que podría hacer este. Castillo. ¿A cuánto le vende este. el gas, ¿A cuánto se exporta México? Pongámosle una cifra. 0.5 centavos de dólar. ¿A cuánto lo vende allá en, en, en México? Lo vende a, a 10 dólares. ¿Y a cuánto lo revenden allá este, a Europa? A 20 dólares. Eh, sin necesidad de expropiar el gas, el gas agarra, le, le compramos a 0.5. Ese, ese gas. O sea, ese gas ya no sale el perro. El, el, el gas que, de, que vaya para todas las provincias. ¿Ya? Esa es una medida inteligente, por ejemplo. Sin expropiar, porque ahí, ahí nos ahorramos de, de demandas judiciales y todo lo que... que, que, que que puede hacer esta transnacional. ¿no? Ahí, está, ahí está tu empresa, no te la tocamos, pero el gas ya no lo vas a sacar por barcos. El, el gas se queda acá, te lo compramos, al precio que tú le vendes a los este, norteamericanos. Esa es una medida inteligente. ¿El dólar va a subir? No, se va a mantener así. Yo le dije que se bajó y ya bajó ahora va a estar 13.70, 13, 80, va a subir después de la, en abril. Ya. Solo cambia la parte económica, claro que sí. Ahí esta es una buena pregunta. Si, regresa, si regresamos a la constitución del año 79, ¿cómo actuaría la Fuerza Armada? La Fuerza Armada se, se muere de miedo, si no, son, son una banda de cobardes, eso se lo digo. A ellos solamente les interesa sus intereses de casta. Que le paguen sus buenos sueldos, ¿no?, están ganando más o menos 15 mil, a 20 mil un general más, este, más, más el chofer, gasolina. Ellos no van a... Eh, para que den golpe de estado en el Perú es militares 99.9% que es imposible. Ya, ellos saben a lo, que se, a lo que se exponen ellos. Se van a dejar que se maten entre los civiles. Ellos van a estar mirando y ¿no? puede decir un golpe de estado militar, no, no, no va a haber golpe militar señores, eso se, lo, se los digo, ah, otra pregunta, y qué pasa con la acusación, la acusación va a seguir adelante, esa es la segunda carta, no agotada la vacancia van a ir por la acusación, por ahí también puede salir la este, una medida para sacar de poder a, a Castillo, ¿no? con 66, 67 votos lo, lo pueden sacar, Nosotros somos este, del movimiento Poder Ciudadano, ya conforme pase el tiempo vamos a conversar de manera más abierta, presencial, con todos aquellos que tengan una opción patriótica, honesta, de cambio, radical del Perú. Nosotros no somos comunistas, por si acaso. ¿Cómo nos protegemos de la crisis? Ya, esa es una pregunta que no se los debo contestar, pero se lo contesto. Eh, pueden comprar oro, pueden comprar inmuebles que están a la baja en estos momentos, pero no para tenerlos ahí, de, sino para alquilarlos. Eh, este, paguen sus deudas que tengan. Este, si les sobra dinero en estos momentos, este, paguen sus deudas en dólares, porque si se produce una, una subida de dólares, este, van a perder mucho dinero ustedes. Y si les sobra plata, metan, metan dinero en aquellas este, entidades financieras como la caja de, de ahorros, de, que le ofrezcan el más alto interés a, a, a plazo, si ustedes quieren, plazo fijo, 360 días. Ya. ¿Qué modelo de política económica? Bueno, lo, los tenemos estructurados, les he dicho, tenemos el plan ahí, Segunda República, ¿no? Sí, tenemos salidas. ¿Por qué dice Ucrania votaron condenar el, el... No, no, no leído. Bien. ¿Por qué Ucrania votaron en contra y contra el fascismo? Eh, eh, pero lógico, pues, si el gobierno de, de Ucrania es un gobierno, este, eh, un gobierno que está intervenido por nazifascistas, ¿no es cierto? Sostenido por nazifascistas. Miren, es una mire, prueba de porque ustedes tienen que pedirme evidencia. ¿no? Evidencia. Solamente los nazifascistas, como Hitler o Mussolini, se aferran hasta el último momento al poder. Cuando. Hitler y Alemania estaban vertiendo la guerra ante el avance del ejército ruso en esa época del año 45. Lo racional, como decía el Estado Mayor Alemán, los generales, los mariscales alemanes, al final le decían, este, decían este, canciller Hitler, este, tenemos que llegar a una tregua al misticio, no podemos seguir así porque van a destruir Alemania, todas las ciudades. Y la consigna, la orden de, de Hitler fue hay que resistir en todas las ciudades hasta el último el alemán tiene que pelear. Llamaron a los chicos de 15, 14 años, 12 años, a los viejos de 65, 70, 80 años, les dieron fusiles, les dieron esas punk en float, o sea, esos este, este, misiles antitanque, ¿no? Porque ya no, ya no había soldados alemanes, había muerto en Rusia, ¿no? Este, entonces hay que resistir, resistir, ¿hasta, hasta cuándo resistimos? Le dicen a la el canciller, ¿hasta cuándo? Hasta el último hombre. O sea, acá no, la, nadie se rinde en Berlín, en Alemania. Lo mismo están haciendo en Ucrania, esa es la misma consigna fascista, ¿no? Hay que resistir hasta el final, hay que resistir este, en Kiev, hay que resistir en Odessa, hay que resistir este, en Mariupol, ¿no? ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta el último... Ucránico, o sea, lo que quieren es, es una concepción tanática, de exterminio, ¿no es cierto?, de una, de una nación. Cuando lo racional, lo racional es llegar a una atrevo, un armisticio. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, ¿no?, los, los franceses, ¿no? Franceses cuando vieron que los alemanes invadieron Francia y iban a tomar este París y lo iban a bombardear, los franceses dijeron no, este, acá está nuestra tregua. entregaron la ciudad intacta de París a los alemanes. eso es una decisión racional, pues, porque nadie se iba a llevar, pues, este París. París iba a quedar tal y como está, ¿no? Porque si los franceses hubieran dicho no vamos a no vamos a rendir, no vamos a pelear en París hasta el último Vicen destruido París, Vicen destruyó la Torre de Defi, destruido todos los museos de, de París, ¿no? Porque la guerra es así, ¿no? Entonces, esa concepción de, de, de Ucrania este, es porque tienen una política nazifascista, ¿no es cierto? Y protegen a, a, a, a nazifascistas. Castillo puede sacar a velar de Belar, me dice Matías Rojas, no puede. Ya yo lo expliqué. No puede hasta el 2026. La economía, ya, ¿qué, ¿Qué modelo de economía? El modelo este el modelo, el, el eco, el eco o sea, la economía humanista. Ese es el modelo que yo este, con los académicos hemos este, ensamblado. Es un modelo que recusa al mercado, porque para nosotros los ecohumanistas el mercado no es un fin, es un medio. Y también recusamos la economía colectivista, ¿no? la economía este, de planificación es central porque el Estado no puede decidir todo lo que atañe a nuestra vida, por eso se llama totalitarismo. Nosotros tenemos que tener un margen de libertad para decidir en nuestras familias, para decidir en nuestros trabajos, para decidir nuestra vida. Entonces, entre el mercado y entre el colectivismo, nosotros planteamos el eco -humanismo, o sea, una economía humanista, que tiene como fin, como centro y como destinatario al ser humano, al hombre. Ya, la economía al servicio del hombre. Esto, eso de Fujimori, también ya lo expliqué, va a regresar a la cárcel. Dice el doctor, las personas no quieren participar en política, dice. Y los que son corruptos insisten. Claro, pues, eso tenemos que romper, pues. Los que tienen que gobernar son la gente honesta. Ciudadanos que, que se interesen por su, por, su, por su país, por su nación. ¿no? Y, y no dejar que, que estos este, neoliberales, que estos corruptos, sigan gobernando, no o sea, que en el país... Entonces, si ustedes le dejan el campo libre, ¿de qué se quejan? Si ustedes nos eligen a ellos, ¿de qué se quejan? Entonces hay que saber elegir. ¿Ya? Con que el dice William William, ¿qué maniobras se represalia a las transnacionales cuando, cuando se implemente la constitución? No pueden hacer nada las transnacionales, señores. Porque no les estamos quitando nada, todavía. No les este, estamos este, expropiando nada, Todavía. Y solamente lo que estamos pidiendo es gobernabilidad para el país. Y que cese el modelo de contratos ley, anular el contrato ley. Ya, anular las privatizaciones. Como está la del peaje, por ejemplo. ¿no? Este. Ahorren en zona a tasas altas, a tasas más altas que la inflación. Estamos hablando de una tasa superior al 8, 9, 10%. Si ustedes compran dólares, van a, ustedes mismos van a provocar el alza del dólar. No es que sube la, la demanda por, por dólares, ustedes mismos se van a meter este, se van a hacer el y Después no se quejen. Esa es la política que promueve Velarde, ¿no? Velarde quiere subir, subir, subir el dólar. Eso es lo que se hizo, pues en acuérdense, en, en, en, eso, esa es la política que se hizo en julio, ¿no? cuando En junio, cuando dijeron que los comunistas han, han tomado el poder, te van, a, te van a expropiar tu perro, tu gato, te van a quitar tu casa, tu carro. Y la gente se asustó, sus ahorritos que tenían en soles este, compraron dólares, subió la demanda monetaria por dólares y el dólar se disparó ¿no? a 4.10. Si la gente se hubiese tranquilizado, se hubiese parado el pánico financiero y eso se podía haber parado, el dólar no hubiese subido este a lo que subió, ¿no? Es que este no es un gobierno de izquierda. Marco Chauca dijo, esto no es un gobierno de izquierda. y Háblenle ustedes a sus amigos. Este no es un gobierno de izquierda. El hecho de que Perú Libre sea el partido que llevó a Castillo al poder, es como, es como, es como el caso ¿no? del, del partido nazi. El partido nazi, ¿qué cosa es? El partido obrero nacional socialista alemán. Es el partido que tenía como jefe a Adolfo Hitler. Partido obrero nacional socialista alemán. El que escucha ese nombre dice, no, ah, estos son, son obreros, son trabajadores, ah, estos son socialistas, ¿no? Este, el partido nazi. No, no eran ni obreros ni eran nacionalistas, ni socialistas. Es un partido de, de genocidas, es un, un, era un partido de, de ultraderecha, conservador, pero que se disfraza, ¿no es cierto?, de socialista, de obrero para tomar el poder. Acá es igual, el señor Castillo no es socialista, no es obrero, no es comunista sus antecedentes, vamos al dato, el señor ha sido un toledista, o sea ha sido un neoliberal de esas huestes. Y, y, y Cerrón, ¿qué cosa es? Cerrón no tiene el gobierno. Su partido es un partido marxista, leninista, revisionista. No es un partido revolucionario. Si quieren ustedes pongan es un partido reformista, no que quiere llegar al poder mediante las elecciones y mediante el voto. Los partidos marxistas, leninistas, revolucionarios tienen otro camino, distinto. ¿Qué cosa es el partido este, Perú Es un partido según, no, según, este, no mi punto de vista, sino según los politólogos, ¿no? Y esto no es racismo, es un partido de cholo de serrano dicen. ¿En qué se diferencia el partido de, de Serrón? Es la izquierda chola, la izquierda serrana, ¿no es cierto? ¿Frente a qué? Frente a la izquierda caviar acá de Lima. Frente a los pitucos de Lima, de la Católica, del Pacífico, que son racistas, que no pueden ver a los cholos y a los serranos en el poder. Y eso explica, ¿no es cierto?, una de las contradicciones que hay ¿no es cierto?, ustedes lo ven en este libro, ¿no es cierto?, de Mariategui, acá Mariategui lo describe a Castillo, ¿no?, eh, eh, el año 30, ¿no? Ustedes creen por qué Castillo, este, al, anteayer salió, ¿no?, este, como si fuera un gamonal, como si fuera un negrero, ¿no?, eh, fue en Apurima, le dice, ¿no?, y le dice, porque usted, ministro, si es que no hace el agua o el desagüe, yo le voto, dice, yo le voto, ¿no?, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué sentido tiene esa forma de hacer política?, Así actuaban los gamonales, pues antes de Velasco Alvarado, ¿no? que eran amos y señores de la vida, de los seres humanos, los que vivían en, en, en, esa, en esa hacienda. Eso de que le voto, yo, ¿quién es este señor para atropellar la dignidad, digamos, este, de una persona? Esa ¿no? es, una, es una, una vulneración a la dignidad, el señor cree que el ministro es su zapatilla, que este es el ministro que es su, su esclavo. ¿No? El señor está totalmente erra, er, er, errado ¿no? en su concepción de lo que es el hombre. ¿no? Yo se lo digo esto como humanista porque a mí me merece el mayor respeto a ese ministro. Porque él está sirviendo, digamos, este, en, en lo que puede, en lo que sabe. ¿no? El problema no es de él, el problema es el que lo eligió a él. El que lo eligió o lo designó a él fue este Castillo. Si no funciona, debió cambiarlo. ¿no? Ese es el asunto. ¿Por qué Castillo no aumenta al un mínimo? Es que le gusta la política el cholo barato, eso lo dice Mariette, no. Acá hay una parte ¿no? que, que, que está, se lo voy a leer, ¿no? Cuando habla del problema del indio en el Perú, el problema del, del, del racismo en el Perú, ¿no? Y lo describe este, como en una fotografía, digamos, este, a Castillo, ¿no? Una suerte de, de, de, de gamonal, eso se llama el gamonalismo ¿no? en, el, en el poder, ¿no? Una suerte de, de hombre, digamos, que, que, que no tiene respeto, ¿no es cierto?, por los derechos de, de las personas. Acá lo dice, ¿no? Este, dice la, el problema del de, de, de, de, de, de indio en el Perú tiene, a, a, arranca, digamos, en la economía, está anclado la, al régimen de propiedad de la tierra, ¿no? Y, digamos, tiene que ver mucho con, la, con el gamonalismo, ¿no es cierto? ¿Y ¿Qué cosa del el gamonalismo, dice, ¿no? ¿Qué cosa es el, el gamonalismo, dice? ¿No? Acá lo dice, ¿no? En la página 50, 32, acá no es mío señores. Eh, eh, Castillo es un gamonal, ¿no? No, este. Eh, dice el gamonalismo no, no solamente representa a los gamonales propiamente hechos, o sea, a los dueños de, de, de, de los, de los, de los, de los fondos Dice, hay una larga jerarquía de funcionarios, dice, como, como un ministro, un presidente, ¿no? intermediarios, agentes, parásitos. ¿sí? ¿Ya? El gamonal, digamos, este es un explotador de, de su propia raza, miren lo que dice, ¿no? porque Castillo no quiere, digamos, este subir los mil, a 1.501 mínimos, porque es un en, en palabras de María de José Carlos Mariate, que no para la mía, es un explotador de su propia raza. Porque se pone al servicio, ¿no es cierto?, del camonalismo. Si en este caso, de los grandes intereses de las corporaciones. O sea, esa es el, la conducta, digamos, este, de Cholo Barato, ¿no? O sea, lo explota, lo esclaviza, le paga un, un sueldo irrisorio, pero permite que sus patrones, que los grandes empresarios, sí se sí, el dinero del Perú, ¿no? Ya. A Leonardo, Leonardo, el mensaje de Serrón fue muy bueno, no, yo no estoy de acuerdo, Leonardo Gutiérrez. Es un mensaje sectario, es un mensaje... Yo les he dicho mi pronóstico, este, el gran derrotado va a ser en esta elección, va a ser Perú Libre. Y no es porque yo tenga antipatía, estoy hablando fríamente, estoy manejando las cifras, las estadísticas electorales. le falta un Partido de los Obreros. Este, supuestamente, pues, el Partido de los Obreros es el Partido Comunista moscovita ¿no? Que existe, ¿no? El, el Secretario General es el Ministro de, el ministro de, de Comercio Exterior, ¿no? Y de Turismo. Ese es este, un comunista militante del Partido Comunista moscovita que supuestamente es el Partido de los Obreros. Ya, el, el Partido Perú Libre es un partido marxista-leninista, pero es un contrasentido porque no es partido de obreros. No debería ser partido marxista, debería ser un partido, pues, este reformista ¿no? porque en la teoría marxista el partido comunista es la vanguardia no es cierto de la clase obrera el señor serrón no es obrero es un médico el señor Bermejo es un desocupado un desempleado un vago el señor Bellido estudiado es un estudiante no es cierto de ingeniería todavía no tiene título de ingeniero quién es este obrero en Perú Libre para ser vanguardia ninguno todos son pequeños burgueses este o desempleados o vagos o desocupados dice la verdad Pero yo soy un académico, ¿no? yo, yo soy un profesor este, de universidad. Pero yo no me robo pues, la condición de ser este, vanguardia de la clase obrera. Contrasentido, ¿no? Y no se confundan, ¿no? La izquierda chola, la izquierda caviar no son la izquierda auténtica del Perú, ¿no? son Son pseudoizquierda. Entonces, señores, les agradezco la, la atención y yo les sugiero lo siguiente. ¿no? El mejor trabajo que ustedes puedan hacer, porque de repente voy a seguir con cuatro o cinco este, disertaciones más y después voy a hacer un pequeño un pequeño este, intermedio de, o corte de las eh, disertaciones, ¿no? porque tengo otros compromisos académicos adquiridos, que de repente tengo que viajar fuera del país. ¿no? Pero mientras duren estas disertaciones yo les sugeriría que compartan, compartan, compartan estas transmisiones. Llamen, digamos, este, a sus amigos. O sea, eso se llama generar conciencia patriótica. ¿Para qué? Para salir del, de la situación en que nos encontramos. Eh, es necesario, ¿no es cierto? Para mí esa es la única posibilidad en estos momentos. El resto, el resto digamos, este... No, no es tan sólido, ¿no es cierto? pero si tenemos a mil personas mire, eh, lo mínimo, mil personas que tengan cierta claridad cierta conciencia política de que el Perú tiene salida para mí esos mil se pueden convertir en cien mil ¿ya? y por eso le digo a, a usted desde acá, ¿no? si tienen la posibilidad de que el próximo domingo existan más peruanos que quieran, digamos este, involucrarse, aprender, compartir esto sería fabuloso ¿Ya? Entonces, este, amigos, este, les agradezco la, la información, y me dicen ustedes, pues, a ver si quieren, si quieren diapositivas, o si quieren así la disertación en vivo y en directo, para poder argumentar, contraargumentar, digamos, y estar, digamos, este, en sintonía, con aclarar las cosas que ustedes tengan, digamos, como duda. ¿Ya? ¿El presidente cobra, cobra pensión, Claro que sí. Sagaste, Claro que sí. Ya. Les agradezco la... Atención, nos estaremos viendo. Buenas noches, cuídense.